Bienvenidas, bienvenidos, la siguiente cápsula tiene como objetivo acompañarte en la tarea de planificación y gestión del tiempo, la idea es dejar de lado la ansiedad que nos provoca el estudio y lograr avanzar con éxito, la organización del tiempo y las tareas resulta un factor clave para estudiar mejor, es muy importante elaborar un calendario, fijar metas y objetivos o crear un plan para afianzar lo trabajado en clase y reforzar a diario los conocimientos. Nos planteamos muchas veces como estudiantes. Yo quiero estudiar, pero me cuesta. Algo tengo que hacer, pero ¿qué? ¿Será que nos falta algo que se llama motivación? Si no tenemos ganas de estudiar, de nada nos sirve que nos pasemos horas y horas frente a un libro, un computador o una guía, ¿verdad? Simplemente porque no aprendemos y perdemos tiempo. No aprendemos y no podemos hacer otras cosas que tanto nos gustan. Y en la medida en que seguimos así, eso se va transformando en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque estudiando así no aprendemos, nos aburrimos cada vez más y puede que cada vez más se nos haga difícil tomar los libros, guías u otros. ¿Por qué a veces nos resulta más difícil estudiar? ¿De qué depende nuestro estado de ánimo hacia el estudio? Algunos piensan que no depende de ellos mismos. Dicen, hoy no tengo ganas. Como si el responsable fuera alguien que aprieta una tecla en un computador. Pero sucede que algunas veces tenemos más ganas y otras menos. Lo real es que no es así. Nosotros podemos aumentar o disminuir nuestras propias ganas de estudiar poniendo simplemente nuestra mente en positivo o en negativo. Si nos decimos a nosotros mismos, quiero estudiar mejor, seguro que lo vamos a lograr. Chiquillas, Chiquillos, entonces, eh, nosotros como programa, como equipo Pase UPLA, les vamos a dar cinco consejos útiles a la hora de planificar su tiempo. En primer lugar, consejo número uno: anota las actividades importantes en tu planificador semanal. Es importante que tengas una agenda personal o un calendario, ya sea en papel o en formato digital como Google Calendar. Anota en ellos los horarios y los días en los que tendrás actividades escolares, por ejemplo, si tienes pruebas previstas, las fechas de las evaluaciones, fechas de entrega de tareas, trabajos o proyectos del liceo. Sin embargo, también es importante que pongas tus espacios de descanso, espacios para dormir, para comer, para salir a andar en bici. De esta forma, controlarás los días y las citas claves y podrás organizarte para hacer los deberes y terminar los trabajos o estudiar a tiempo para tus pruebas. Segundo consejo, fíjate objetivos diarios. Planifica tu tiempo jornada a jornada, día a día. Para ello, establece las tareas o actividades que quieres acabar ese día y marca o anota qué contenidos y temas de cada asignatura tienes que repasar y o estudiar. Ten siempre en cuenta las fechas que hayas señalado en el calendario, tanto de pruebas como de entrega de tareas y trabajos. Y así podrás distribuir correctamente el tiempo con el que cuentas para lograr tu objetivo. Dale prioridad a los temas urgentes, pero también... Dedica un tiempo de estudio semanal para revisar los contenidos que tengas de cada asignatura. Tercer consejo, establece un horario. Es recomendable que estudies o trabajes en las actividades escolares todos los días a la misma hora para establecer una rutina y acostumbrarte a cumplir con estos objetivos que te propones. En ese tiempo, dedica a estudiar o desarrollar trabajo eh, primero a aquellos que están con entregas más próximas y una forma o una técnica, por ejemplo, en que puedes distribuir tu tiempo es que inviertas unos 25 minutos de manera intensiva y concentrada en una actividad estableciendo descansos de 5 minutos. Eh, repite esta acción 3 o 4 veces y luego puedes establecer descansos más largos como de 20 o 30 minutos para retomar otro trabajo o otra materia a estudiar. También... Como cuarto consejo, trata de repartir el tiempo de estudio de cada asignatura. Para organizarte de una forma más eficaz, debes establecer más tiempo para las materias más complejas, como una primera situación a tomar, ¿cierto? Aquellas que te cuestan más, que exigen más trabajo, o que incluso eh, te resultan un poquito más complicadas. ¿ya? Entonces, parte por ellas y también otra buena técnica es que puedas intercalarlas con aquellas actividades que sean más sencillas o más entretenidas para ti. Y por último, el quinto consejo es que seas constante. ¿ya? La mejor forma de mejorar la planificación y organización de tu tiempo es que seas perseverante. Así que aunque al principio te resulte complicado estudiar todos los días, trata de cumplir con estos objetivos que te propones y si al final del día eh, revisas que no lo lograste todo, no te desanimes, reorganiza tu planificación y tómalo al otro día con más fuerzas. Esperamos que estos consejos te hayan servido y si sean útiles para ti y te invitamos también a conectarte con nosotros. Puedes contactar, contactarnos en el Facebook y en el Instagram del Pase Upla y también a nuestros correos, te los vamos a compartir a continuación. Por ejemplo, el mío es sandra.gonzalez@upla.cl. Conéctate al Pase Upla. Y a continuación, mi compañero Rodrigo también va a compartir el suyo. Chiquillas, chiquillos. chiquillos rodrigo guzmán arroba, upla .cl. conéctense chiquillos pablo punto conéctense chiquillas chiquillos marjorie punto rivera arroba, upla .cl. conéctense estén muy bien chao ¡Cuídense chao, chao. mucho que les vaya bien